Pero habrá mucha gente, y lo he visto en los comentarios, que diga ahora mismo Dani, yo la verdad que, que no tengo una carrera. Yo no tengo una carrera universitaria. O habrá gente por el contrario que piense o que diga Dani, yo la verdad es que tengo una carrera universitaria de... O pues sea, que he graduado en administración y final, así, después me hice un posgrado y después un doble grado y después fui el profesor de la, uni de la universidad. Da igual. Te voy a enseñar cómo convertir tu conocimiento en una fuente de ingresos, aunque la tecnología no sea tu fuerte. Y antes quiero contarte una historia. Es la historia de David. David estuvo durante mucho, mucho tiempo intentando labrarse su futuro. Entonces dijo, vale, ¿cuál es, la, ¿cuál es la mejor situación o cuál es la mejor alternativa para yo construir un... Joder, pues un futuro seguro, donde nunca me falte el empleo, donde siempre tenga trabajo. Y dijo, ah, voy a estudiar. Además, lo, lo pensó, lo maquinó, es decir, cogió y dijo, a ver, ¿cómo, cómo puedo hacerlo? Y dijo, ah, voy a estudiar una carrera y cuando termine la carrera voy a ser psicólogo. Y entonces, como, como la gente nunca va a dejar de, de, de tener problemas mentales, yo siempre voy a tener trabajo. Y ese es el mayor error. Porque no hay nada más inseguro que creer que vives siempre seguro. Porque llegan cosas como la pandemia, llegan cosas, que, situaciones que no esperas. Y eso que creías que era seguro se va. ¿Acaso piensas que de aquí a 10 años va a seguir las cosas tal y como siguen? Si con todo esto de inteligencia artificial, chatbot, no sé qué, se están destruyendo los empleos o te adaptas al mercado... O te come, o te come. Y la oportunidad está ahora. Yo me acuerdo hace cuatro años cuando hablaba de TikTok. TikTok es una gran oportunidad para poder crear negocios online. Cu Tres años más tarde, ya no hablo de eso. ¿Por qué? Porque ya pasó la oportunidad. Ya está todo el mundo ahí. Es por eso que hoy, en 2023, hablo de lanzamientos. No sé si seguiré hablando en 2025 o 2026, espero que sí. Pero hoy es la oportunidad. Como te decía David, entonces en, ese, en, esa, en esa estrategia de, de poder vivir siempre seguro, se va a la universidad, saca su, su carrera, empieza a ejercer como, como psicólogo y claro, lo que le había costado llegar hasta allí como para como para no cogerse un buen despacho en el centro de Madrid. Y es ahí donde atendía a sus pacientes, que tampoco empezó con mucho. Dos pacientes, uno por la mañana, otro por la tarde, suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que como David es un profesional de los pies a la cabeza, empezó a correrse la voz. Ah, ¿sí? ¿Y dónde está? Pues mira, está en Madrid. Y entonces con el boca a boca, la, la, clínica de la, la, la consulta de David empezó a crecer y a crecer. Y David empezó a ganar dinero. Y, y David pasaba más horas y al fin se estaba haciendo realidad su sueño. Estaba viviendo de su terapia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito el primer mes. Incluso el segundo. Pero el tiempo fue pasando y la consulta no cesaba. Más pacientes y más pacientes y, y más dinero y más dinero. Y llegaba un punto donde David estaba trabajando 12 horas diarias. Y llámame loco, y llámame loco, y sé que habrá mucha gente que se me eche encima, pero para mí trabajar 12 horas diarias no es un trabajo. Y yo he trabajado 12, no, he trabajado 14 y 16 y por eso te digo que trabajar 12 horas diarias no es un trabajo para mí. Y entonces en ese punto ya no solo afectaba a su trabajo, ya no solo era como siempre la misma rutina, y ahora tengo que, que, que ir otra vez al, al trabajo y, y pacientes, y, y acabo súper cansado, y no solo eso, sino que llego acá y no tengo ganas ni de estar con mi pareja, ni de cenar, y es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y es ahí, en ese mismo momento, cuando David da un golpe a la mesa y dice, ¡basta ya! No puedo seguir así. Me contacta y aplicando la metodología del incubador de lanzamientos, el tío en el primer lanzamiento factura 10.967 euros y sin tener el producto creado. Lo que hizo fue una idea de cómo iba a ser el producto. Le dijo, oye, chicos... Estáis aquí, he creado un producto digital de, de cómo yo gestiono mi, mi, mi, mi terapia online, te enseño a hacerlo, no tengo el producto, el producto va a ser así. Hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo vas a vender algo sin tenerlo creado? Pues no es acaso lo mismo que haces cuando vas a comprar un piso, una casa, donde simplemente está el terreno y te dice, ¿va a ser así? ¿Cuándo? Dentro de un año, dentro de dos pero va a ser así. Y aquí es lo mismo. Porque cuando entiendes de que tu tiempo vale mucho, no lo inviertes en crear algo que quizás no puedan comprarte. ¿Qué es lo que haces? Creas la idea, creas las maldivas, creas la promesa de tu producto. ¿Qué es lo que van a conseguir cuando la persona finalice de cons el, el consumirlo? Porque nunca debes crear un puñetero cohete sin saber si la gente quiere ir a la luna. Entonces David hizo, hizo ese primer lanzamiento, facturó 10.967 euros y se compró un Ferrari, y se compró una casa. No, con esos 10.967 euros guardó una parte. ¿Y qué hizo? La volvió a reinvertir. Dijo, wow, he invertido creo que fueron 980 o 1.000 euros, y he sacado 10.000, vuelvo a hacerlo. Y Hizo un segundo lanzamiento. Y ya no invirtió 1.000, ya invirtió 3.000. Y ya no facturó 10.000, ya facturó 37.000. ¿Por qué? Por el interés compuesto. David cerró el año pasado, gracias a esos lanzamientos, cerró el año con más de 100.000 euros. Y es muy loco. Es muy loco pensar que un psicólogo normal que no lleva ni 20 años de experiencia, ni, ni 10. Factura más de 100.000 euros. Que el otro día lo entrevisté para que veas que es posible, que, que no te quedes con lo que yo te digo. Escucha a las personas que, que ya han pasado por ahí. Y yo digo que cambia vidas porque no solo David está ayudando a sus alumnos que están súper, súper encantados, sino que en estas Navidades David le hizo un regalo súper especial a su pareja. Estaban... Con el árbol, además me envió el vídeo, fue súper emocionante, estaban bajo el árbol de, de Navidad y David le da dos sobres. Entonces su, su pareja, Carlos, los coge, dos sobres pequeñitos además, ¿no? Y los abre, pone en blanco, le da la vuelta y en uno de ellos era una invitación para irse a Bali, vuelo pagado en business class. Y eso no son 200 ni 300 euros. Pero eso lo que significa para mí es una muestra del trabajo bien hecho. Por eso todos los nutricionistas, profesores, coaches que intercambian tiempo por dinero se van a encontrar siempre con ese problema. Tienen un techo de cristal, no pueden seguir progresando. Ya está, hay un punto donde lo que te movía al principio ya no te va a mover ahora y necesitas buscar nuevos horizontes porque si no te vas a estancar. Si no, te vas a estancar. ¿Y qué es lo bonito de todo esto? Que si tú creas un producto online, tanto por tu parte como por la parte del consumidor, solo hay beneficios. ¿Por tu parte por qué? Porque lo creas una vez y ya no tienes que tocarlo. En caso de que no quieras. Pero... Sobre todo porque es escalable. ¿Y a qué me refiero con escalable? Si tú eres una persona que se dedica a dar masajes, si tú eres una persona que se dedica a dar planes nutricionales, si tú eres una persona que se dedica a dar terapias de co lo que lo que quieras, siempre intercambias tu tiempo por dinero. Y ninguna persona que tenga un negocio multimillonario intercambia su tiempo por dinero. Piensa, piensa, en quien quieras, Bill Gates, Amancio a Ortega, Martu... Nadie. ¿Por qué? Porque esa ecuación está destinada a la pérdida. Necesitas consumir, necesitas crear un producto online por un motivo principal que es escalable, que dejas de ir uno a uno y puedes ir de uno a infinito, a 100, a 200, a 300, a mil personas. Y por la otra parte también, por la persona que lo consume. ¿Por qué? Porque yo el otro día... Decidí contratar una clase privada con un barista. Me encanta el café latte, lo siento, soy así. Y entonces, mientras el tío me hacía el café, me decía, mira, pues tienes que coger así la tacita, no, la tacita con los dos dedos, así, ahí, con los dos dedos. Y ahora con la leche, la subes hacia arriba, uf, la leche está un poco quemada, vamos. Y yo mientras me explicaba todo esto, yo en mi cabeza decía, madre mía, ¿qué voy a hacer ahora con toda esta información que se me va a olvidar en cuanto que salga de la puerta? ¿Qué hubiese pasado si en vez de hacer esto presencial hubiese sido online y hubiese quedado grabado? Yo hubiese pagado, pero sé que cuando él se vaya por la puerta, yo tengo mi paso a paso que puedo ver siempre que quiera. Como en incubadora, por ejemplo, lanzamientos, que el acceso es de por vida. De por vida. Pero ahora mucha gente...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 ¿Y por qué digo que da igual? Porque yo estoy graduado en Administración y Finanzas y de nada me ha servido esto para crear mi negocio online. Y por el contrario, tienes el caso de Daniela y Luis, dos venezolanos que, se, que migran de Venezuela a España, concretamente a Bilbao. Vienen con una mano delante y con otra detrás. Salario medio en Venezuela, 200 dólares. Vienen aquí a España, ven, no sé ni cómo, la gran oportunidad que hay con los lanzamientos, con los productos digitales. Y aplicando la metodología del incubador de lanzamiento no van los tíos. Que además se dedican a pintar, es, que, es que es muy loco, pero a pintar pizarras con rotulador y enseñan eso a otras personas. Yo, ¿Quién va a pagar porque por aprender a pintar pizarras con rotulador? No, no, no, no puede enseñarme lo en tiza. Primer lanzamiento, 31.000 euros gente que viene de Venezuela, enseñando a otras personas a pintar pizarras con rotulador. No es loco esto. Pero digo que cambia vidas porque más allá del dinero, el otro día me habla Luis y me dice, Dani, dame la enhorabuena. Y yo, ¿enhorabuena de qué? Si todavía no has lanzado. Y me dice, voy a ser papá por segunda vez. Daniela, ni Daniela ni Luis trabajan. Por cuenta ajena. No van a un trabajo, no van... No, tienen su negocio online. ¿Y todo gracias a qué? A los lanzamientos. Más allá del dinero, que yo sé que puede sonar una auténtica locura, y por eso grabo todo, y si paseas por mi canal de YouTube lo vas a ver, vas a ver las pruebas, ellos hablando, sí, esto, hicimos así. Es importante documentar todo. Nunca os creáis nada que no esté contrastado. ¡Nada! Porque ahí fuera yo no paro de ver anuncios y cosas de gana dinero fácil y conviértete y gana y vende. Hay cosas tan feas. Por eso hoy me preguntaban, oye, ¿tú invertirías en o entrarías a un e-commerce a una tienda online? Pues yo la verdad que no. Pues yo la verdad que no. ¿Por qué? Porque el, he probado de todos, lo prometo, en negocios multi, multinivel, e-commerce, y lo único que a mí, oye, que no digo que esté mal, que no digo que el resto no funcione, que a mí personalmente me ha dado resultados son los lanzamientos de productos digitales. que a mí? Allí fuera hay gente hablando de facturaciones, de, pero muy pocos hablan de beneficio. Dani, te soy honesto. Yo soy muy bueno en, vamos a poner, en karate. Me encanta el karate y soy muy bueno, pero... Pero sé que hay gente mejor que yo. ¿Quién no ha pensado eso? ¿Quién no ha pensado que hay gente mejor que ella en lo que ellos hacen? Porque a todos nos pasa. Siempre hay alguien mejor que tú en la vida haciendo algo. Siempre. Nunca vas a ser el mejor en nada. Pero del mismo modo que hay un profesor de karate de cinturón blanco, un profesor de karate de cinturón marrón, un profesor de karate de cinturón azul, naranja... También lo hay aquí. Que no necesitas ser el mayor experto del mundo para poder crear tu producto digital. Que con que puedas enseñar a un 1% de personas es suficiente. Es suficiente. Que hay gente en Brasil, por ejemplo, que enseña a cómo utilizar un iPhone, a cómo y no a cómo utilizarlo de cómo descargarse aplicaciones, no. A cómo utilizar la cámara, cómo controlar, hacer así una foto. ¿Para qué? Para la gente de la tercera edad. ¿Y por qué funciona esto? Porque siempre que consumes un producto online, no compras el producto. Compras tiempo. Tiempo. Con la incubadora de lanzamientos... Yo, no, no es una formación, a pesar de que tengas soporte 24-7, de lunes a domingo, todos los módulos, acceso de por vida, no es, una, no es eso, no es una formación. No es Lo que estás comprando es tiempo. Lo que te podría llevar a hacerlo en 10 años, lo haces en 90 días. ¿Por qué? Porque compras tiempo, que es el único recurso que no vuelve. Tiempo que pasa, tiempo que no vuelve. Estos segundos que estás pasando aquí conmigo, estos minutos, ya no van a volver. Así que quédate con eso cada vez que quieras crear un producto. La gente no compra tu producto, la gente compra tiempo. Que el tiempo es ilimitado. Vale, Dani, soy bueno, soy buena haciendo esto. Soy nutricionista, psicólogo... Lo que sea, ¿por dónde empezarías? Yo lo que haría sería pensar en mi cabecita, vale, esto, en esto soy bueno o soy buena. ¿Cómo? Lo primero de todo, ¿qué problema soluciona esto? Pues si soy fisio, eh, un fisio, pues, por ejemplo, dolor de espalda. O por ejemplo, mmm, dolor de rodilla. O pensar en un problema. ¿qué, o bajar peso, o aumentar. Un problema. Una vez que tengo el problema, digo, vale, entonces mi avatar, es decir, esa persona a la que yo me dirijo, ¿dónde la puedo encontrar? Es decir, ¿qué edad tiene? ¿Cuál es su sexo? Más o menos haces como una orientación. ¿Para qué? Para cuando estés hablando a cámara o cuando, cuando tengas que comunicarte con esa persona, sepas qué palabras utilizar sabes exactamente cómo dirigirte a esa persona. Porque yo aquí no estoy hablando con gente multimillonaria. No están aquí. Estoy hablando con personas que quieren crear su negocio online. Y ese es el lenguaje que utilizo. Por eso es súper importante saber, vale, ¿cuál es mi avatar y qué problema tiene? Lo tengo localizado. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál va a ser las, la, la Maldivas. ¿Cuál, ¿Qué le voy a prometer a esa persona? ¿Qué le voy a prometer que va a conseguir con mi producto? Una vez que lo consuma, ¿qué es lo que va a conseguir? Porque la gente no quiere ni que le digas las características, ni qué contiene. La gente lo que quiere es el resultado. Porque yo cuando voy a una peluquería, no quiero que el tío me hable de la máquina que tiene, de las tijeras que utiliza, o del espejo tan bonito que lleva 10 días sin limpiar. Lo que yo quiero es que me corte el pelo... Bien. Y me da igual si lo hace con tijeras, con máquina o con las uñas del pie. Porque lo que quiero es que me corte el pelo. Bien. Y lo mismo con tu producto digital. No te centres en... Y tiene esta, este el módulo 1 y el módulo 2 y después vas a aprender esto y lo otro y te voy a hacer así. Vas a salir y... Ta, bum, pam, pum. No. Céntrate en lo que va a conseguir cuando termine de consumir. En esa Maldivas, el destino que quiere ir tu avatar. Pero sobre todo lo que quiero que te quedes es que no crees tu producto. Primero lo vendes y después lo haces. Esto para mí es súper importante porque cambia vidas de verdad. Porque a Eva, por ejemplo, se la cambió. Eva es una mamá, con además, bueno, separada con un hijo. Y la pobre trabajaba por cuenta ajena, que no hay nada malo con eso, es algo normal. La gran mayoría de personas trabaja por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque no conocen nuevas formas. No conocen nuevas formas de salida para vivir la vida que quieren. Y ella trabajaba por cuenta ajena con lo que esto supone. ¿Qué supone esto? No ver a tu hijo, no poder pasar tiempo con él. No poder irte de vacaciones cuando te apetezca. Y entonces ella accedió a la primera edición de la incubadora de lanzamientos. Y desde siempre la había apasionado el fitness. Tenía como esa cosa ahí de, esto es lo que me gusta y esto es lo que he venido a hacer. Y creó su producto, su producto digital. ¿Lo, creó, lo, lo, lo llegó a crear? No, lo vendió? Sí. Después lo creó cuando las personas entraron. ¿Cuál fue el resultado? Cerró el año pasado con más de 10.000 euros de facturación. Alguien que no tenía, o sea, ni puñetera idea de marketing digital. Ni puñetera idea. Y cuando te hablo de ni puñetera idea, es ni puñetera idea de marketing. No sabía ni lo que era una página web, no sabía ni, ni, ni cómo abrir Google. De hecho, tengo por aquí un vídeo para que lo escuches. Que lo escuches de su boca, como con... Como te lo Para ganas. mí fue algo brutal a nivel, ya no solo económico, que es verdad que las cifras, dices, joder, más de lo que he podido ganar en un mes en mi vida y en cuatro días ganar 8.000 euros es una pasada, pero sobre todo a nivel personal y a nivel de lo que me ha cambiado la vida. Ahora hago lo que me da la gana, llevo mis horarios como yo quiero, soy feliz, me están llamando constantemente de entrevistas de trabajo, o sea, hoy me han llamado de una, ayer me llamaron de otra y estoy rechazando todas. Me ha cambiado la filosofía de vida, soy feliz con lo que hago, quiero seguir haciendo esto, veo que... Es y todo es gracias a la incubadora Ahí lo tienes, es feliz no te quedes con, con el dinero que ha facturado sino que es feliz haciendo aquello que ella hace que eso a día de hoy hay muy pocas personas que pueden decirlo, que son felices haciendo lo que ellas hacen Ahora creo que ya está con su segundo lanzamiento, está a punto de lanzarnos lanzar la semana que viene, ¿por qué? porque ha visto la oportunidad que hay y dice yo no voy a desaprovechar esto yo tengo que subirme a la ola antes de que baje. Yo tengo que, tengo que poder exprimir esto como si fuese una naranja. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que lo hizo mientras tenía su trabajo, mientras estaba en su trabajo. Para aquellos que dicen que no tengo tiempo para crear mi negocio online, mientras estaba en su trabajo hizo su lanzamiento. Y además se le pusieron las cosas difíciles. Porque a, a, a, a pocos días de lanzar recibo una llamada. Mira, Eva, que mmm, no sé cómo te vas a tomar esto, pero te echamos del trabajo. Toda esa seguridad que había de ningún trabajo normal con el que alimentar a mi hijo, se va. Desaparece en cuestión de segundos. Y para que veas cómo es la vida, que cuando una puerta se cierra... Una ventana se abre. Tres días después hace su lanzamiento y factura por encima de los 5.000. ¡Qué loco!